¿Piloto de la F.A.C. Buenas tardes. De las fuerzas armadas de la pilotas de estos. Sí, lo intento, de intento de sí. Estas. Estás sí, volando el ¿no? Sí, estoy volado. De las fuerzas aéreas, entonces. Muy bien. Entonces te voy, a, te voy a informar de los últimos armamentos que hemos ido desarrollando. Las novedades, ¿no? Sí. Estábamos usando esto, que lo traíamos de Oriente, de los chinos, pero esto hemos descubierto que tiene una obsolescencia programada de dos tardes. en la segunda tarde ya no fusila. Lo estábamos usando para fusilar, pero eran fusilamientos optativos. Sí. Yo te apuntaba digo, ¿quieres que te fusiles? Y decías que sí, te fusilaba y si no, no. Aunque se me empezaba ahí la mano y ya empezaba a hacer fusilamiento ahí porque me apetecía fusilar gente. Esto <risa> es que da sí, gustillo. Sí, sí, sí, da gustillo y cuando alguien te lleva la contraria o algo, te, te, te fusila y ya está. Y te quedas tranquilo Pero los chinos no están comportándose bien con nosotros y hemos pasado a la siguiente fase. Renovar. El comandante Chapata ayer hizo un descubrimiento, bueno, no un descubrimiento, pero hemos, es una nueva arma que tenemos aquí, es la... Inyección vital. Vamos a empezar la campaña de vacunación. La campaña de vacunación ha eh, empezado en la playa. Con la, la, la, la inyección vital. La inyección, la inyección letal es para matar gente. La inyección vital es para disparar a alguien, para, para vacunar a alguien. Como pues si te echo un chorro de agua, pues te vas te vas a vitalizar. Eh, por ejemplo, vamos a probar. Cuéntame alguna paranoia del, de la tele, del coronamiedo, dime alguna mierda de esas pues... que tienes, bueno. no, ahora mismo no me atrevo, la verdad, con, Venga, con sí, la hombre. jeringuilla anímate, esa... Anímate, anímate. Pues hay que tener cuidado hay que tener, porque... cuidado hay que tener cuidado, dame la vena, dame la vena, ah. ahí está. Has quedado vacunado vitalmente. Ha empezado la, la, campaña, la campaña de vacunación. Hay que Hay vacunar que a todos a los de paranoicos de enmascarados para que dejen de decir para que que paranoicos. La campaña de, de vacunación de la, la FAC. Fa. Ya, ya te tiras.